El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. La diversidad cultural es fundamental eh, para una sociedad integrada y un desarrollo sostenible. Esta diversidad cultural es su realidad en todas nuestras ciudades, en sociedad y en nuestras familias a veces. Algunos hemos vivido en sociedades multiculturales y sabemos lo enriquecedor que puede ser ¿Por qué a veces esta diversidad cultural étnica contribuye al enriquecimiento? ¿Por qué a veces contribuye a la exclusión y a la tensión social? Por las actitudes radicalizadas y fundamentalistas que muchas veces podemos tener Ahí está la raíz de que la diversidad sea ocasión de tensión social. Lo importante es que necesitamos un, un proceso de sensibilización y de educación para aprender a vivir en la diversidad. Hay, eh, cuando esta diversidad cultural se une la ambición de poder y de acaparamiento de recursos, entonces encontramos una mezcla explosiva como lo vemos en países como Venezuela, Siria, Zimbabue donde los dictadores crean más y más tensión social y violencia La cuestión es que el ser, el ser humano moderno a veces no es capaz de gestionar responsablemente el desarrollo económico y tecnológico porque no ha crecido suficientemente a nivel humano, a nivel valores sociales Por tanto, la cuestión permanece ¿Seremos capaces de construir, como lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, una sociedad pluricultural e integrada, tecnológica y humana, desarrollada y al mismo tiempo solidaria? Ese es el gran desafío. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.